Hola amigos, bien, en esta oportunidad vamos eh, a seguir con un tutorial sobre el tema Electro pero en esta ocasión vamos a configurar uno de los módulos de, que vienen por defecto en el tema cuando se instalan los datos de ejemplo, vamos a verlo aquí, fíjense, le damos clic aquí a visitar el sitio en una nueva pestaña y así es como tenemos... Nuestro tema Electro con los datos de ejemplo En un video anterior hice eh, la instalación del tema Y les indiqué cómo instalar los datos de ejemplo Aunque yo no lo no instalé porque preferí eh, trabajar digamos con el tema en limpio Pero si les di las pautas para instalar no es nada difícil Pueden revisar ese video Les voy a dejar en la descripción del sitio O pueden revisar en los videos del canal Allí lo van a encontrar y bueno, pero aquí sí yo he instalado los datos de ejemplo y en esta oportunidad vamos a ver cómo podemos editar este primer módulo que es un slider. Sí, es un módulo de slider. Entonces, vámonos aquí nuevamente a nuestro escritorio de WordPress. Y si nos fijamos aquí en eh, ajustes, nos vamos a ajustes lectura. Lo voy a abrir en una nueva pestaña. Sí, voy a moverlo para acá. En ajuste de lectura, fíjense, aquí tenemos señalado como una página estática donde la portada es Home B1 y la página de entradas es Blog. Fíjense, nuestra página de portada es Home B1. Entonces, vámonos aquí a Páginas, todas las páginas. Lo voy a abrir en una nueva pestaña. Y si buscamos aquí en, en todas las páginas que se han creado, también muchas por defecto, las ha creado al momento de instalarse Electro con sus datos de ejemplo, y fíjense, aquí dice Home B1, donde precisamente es la página de inicio. Sí, es nuestra página de inicio. Si le damos clic aquí donde dice editar, vamos a editar nuestra, nuestro Home B1, página de inicio. Vamos a abrir eso. Entonces, veamos. Fíjense, tenemos aquí, voy a bajar, tenemos aquí, donde dice bloques, fíjense, tenemos varios bloques, ¿sí? Y si nos fijamos aquí, donde dice enable, es eh, los bloques que están habilitados están marcados o, con, o está con un check. Uno de esos bloques se llama slider, ¿sí? Uno de esos bloques se llama, se llama slider y corresponde precisamente con este bloque donde precisamente está los, el módulo de slider, ¿sí? Y están las diapositivas, ahí ¿sí? tenemos, tenemos una, dos tres diapositivas ¿sí? entonces fíjense, si nos vamos aquí al lado izquierdo, dice también slider, le damos clic allí y podemos ver el shortcode que tiene ese módulo de slider en esta, en esta plantilla ¿sí? podemos ver ahí el módulo el, el shortcut, perdón del módulo del slider, ¿sí? fíjense este es el shortcode. muy bien entonces, ¿cómo hacemos para poder editar este módulo de slider? Vámonos nuevamente aquí a nuestro, a, a nuestro escritorio de WordPress y nos ubicamos aquí donde dice Slider Revolution. Le damos clic allí. Y cuando instalamos los datos de ejemplo, también instalamos algunos módulos de ejemplo que son eh, de Slider Revolution, donde hay módulos y cada módulo tiene diapositivas. ¿Sí? Por ejemplo, este es el módulo Home B7 Slider. Este es el módulo Home B5 Slider. Este es el Home B4 Slider. Y aquí podemos buscar el Home B1 Slider. ¿Sí? Este es el este es el módulo que... Este es el módulo que nosotros tenemos activo ahorita. Si le damos clic aquí a lápiz, fíjense, le voy a dar clic a lápiz. Entonces... Fíjense aquí, donde dice shortcut. Fíjense, este es el shortcut que precisamente corresponde con el, el shortcut del, de, lo que tenemos, de lo que tenemos aquí. Este shortcut es el mismo shortcut que tenemos aquí. ¿Sí? Es el mismo shortcut. Por eso es que nos podemos dar cuenta que este módulo, el cual, si nos fijamos aquí, ponemos el, el botón del mouse aquí en Sliders, tiene tres diapositivas. Número 1 slide, número 2 slide, número 3 slide. ¿Sí? Entonces, este es el módulo que nosotros debemos editar. Si ustedes quisieran cambiar de módulo por otro módulo, pues es muy fácil. pues Simplemente regresan y se van a fijar pues cada uno de los módulos, qué tipo de diapositivas tiene cada uno de los módulos. Y suponiendo que nos gustó este de Home B5 Slider, podemos agarrar... Y fijarnos en el shortcut de ese módulo. ¿Sí? Por ejemplo, ese módulo tiene este shortcut. Lo copiaríamos y lo pegaríamos, lo pegaríamos aquí. ¿Sí? Entonces ya en, nuestra, en nuestro tema, aquí en nuestro home de nuestro tema, se apreciaría ese nuevo módulo y no este. Bien, pero vamos, nosotros voy a regresar aquí y nos vamos a quedar con el el Home B1 Slider que es el que tenemos por defecto y ese es el que lo vamos a editar bien, le doy clic ahí al lápiz y voy a entrar a la edición de ese módulo bien, entonces les había dicho que este módulo consta de tres sliders entonces, fíjense que aquí eh, detrás dice el hay como, hay como una marca de agua, ¿verdad? como sacamos esa marca entonces nos vamos aquí a este icono y desde aquí buscamos esto donde dice tipo imagen le damos clic allí y desde allí podemos ponerlo transparente fíjense cómo se puso transparente aquí o darle un color si ¿sí? un color por ejemplo este color yo voy a elegir el color claro sí y fíjense cómo se ha como la capa de fondo se ha coloreado del color que yo quería bueno, para ir editando cada uno de estos textos, simplemente le damos clic ahí al texto y fíjense acá al lado derecho, acá al lado derecho, yo puedo cambiar ese texto. Por ejemplo, lo nuevo, le pongo así, con mayúscula, ¿no? Lo nuevo. Bien, y así, de esa manera, puedo ir cambiando todos estos textos. Nos vamos a, vamos a topar, por ejemplo, aquí que le estoy cambiando, estoy, le he dado clic aquí al, al precio, Vamos a ver que el precio, vamos a encontrar algunas, algunos, algunos símbolos que están, eh, o algunas pala, palabras que están entre símbolos de mayor que o menor que. Esas son etiquetas de HTML. Esas etiquetas de preferencia no las vamos a tocar, ¿sí? Porque esas etiquetas le dan una, digamos, un diseño especial a esta parte que es un número, por ejemplo. ¿sí? Le están dando un diseño especial. Bien, entonces solamente cambiaríamos, por ejemplo, aquí el 749, que es el precio, y este 99, que es lo que está encima del precio. Si lo, eso sí lo podríamos cambiar. Bien, después tenemos aquí una imagen, ¿sí? Que dice electro. Que esa imagen la podemos, si le damos clic a la imagen, la podemos cambiar desde aquí. Y podemos añadir una nueva imagen. Por ejemplo, si nos vamos aquí a Media Library para abrir, para añadir una nueva imagen. Fíjense... Si nosotros le damos clic a esta imagen que dice electro, esta imagen tiene 400 por 400 píxeles, ¿sí? Entonces es preferible que nosotros tengamos imágenes también con estas medidas, ¿sí? Para que puedan encajar perfectamente en ese espacio de imagen en la diapositiva. Yo le puedo poner, por ejemplo, esta imagen, pero esta imagen tiene 1000 por 1000 píxeles. Es demasiado grande. O esta es demasiado grande. ¿Sí? Bueno, le voy a poner, se puede poner, pero ya le digo, de preferencia, trabaje mejor con 400 por 400 porque es la imagen de ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, ustedes podrían reducir estas imágenes. Es muy fácil. En, en la web hay programas online que les ayuda a hacer esa tarea. Bien, pero vamos a ver. Vamos a insertar esta imagen de 1000 por 1000 píxeles. ¿Sí? No es lo ideal, pero la vamos a interceptar, ahí la tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, aquí también otra opción que nos da eh, para la edición de esta, de esta diapositiva es verlo en las diferentes vistas. Por ejemplo, estamos en la vista de desktop. Si queremos, nosotros podemos ver la vista móvil, ¿sí? Le damos clic ahí y así se vería, así se vería nuestro, nuestra diapositiva en la vista móvil. Bien, y aquí podemos cambiar, ¿sí? Yo he cambiado aquí, por ejemplo, aquí he cambiado por esto que les he puesto lo nuevo, etcétera He cambiado algunas cosas. Ustedes también lo pueden cambiar. Ya le dije, entonces, haciendo clic allí, por ejemplo, aquí a la derecha, se muestra el texto. Ustedes pueden poner el texto de su preferencia. Pueden mover, arrastrar esto a, a su preferencia, si ustedes lo quisieran. Una vez que han hecho los cambios, ya que consideran necesario encargar, en cada una de las diapositivas, le van a dar donde dice guardar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, que ya está guardado, refrescamos aquí, refrescamos, y ahora sí vemos nuestro slider ya editado. Fíjense aquí cómo se ve, es que porque la imagen había sido muy grande, ¿no? Le dije mejor trabajar con 400 por 400. ¿Sí? Muy bien, entonces esa es la forma de editar este módulo que se refiere a los sliders. Hecho con slider revolution. Bien amigos nos vemos hasta la próxima.